Todas las novedades sobre el quehacer universitario de la Universidad Nacional de Entre Ríos se encuentran en Propuestas, todas las semanas por esta pantalla.